El caso de Billy Mayer es uno de los máximos referentes de la historia de la ufología. Seguramente está dentro de los tres más importantes y no es para menos, ya que la historia que conocerán a continuación está llena de evidencias de seres extraterrestres que en algún momento visitaron a un granjero en una solitaria localidad de Suiza. Prepárense a conocer la impresionante historia de Edward Billy Mayer. Estás entrando a. Larkemo. Larkemo. Larkemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larkemo. Cinco años duró la investigación en los años setentas, realizada por Lee Elders y su equipo. Wendell Stevens, un coronel retirado de la Fuerza Aérea y uno de los líderes de la investigación OVNI en el mundo, llevaría a Elders a investigar uno de los casos OVNI nunca antes ocurrido. Era demasiado bueno para ser real. El fraude del siglo o oh, el inicio de una nueva era para la raza humana. Todo comenzó en 1975 con la búsqueda del hombre que hasta ese momento había contabilizado alrededor de más de 30 avistamientos De los cuales tenía pruebas e impactantes grabaciones sobre aterrizajes alienígenas Algo verdaderamente inverosímil. Los investigadores tuvieron que ser guiados por un camino seguro o yendo por caminos secundarios Ya que al hombre que buscaban lo habían intentado asesinar disparándole se cree que fue porque los pobladores se sentían amenazados o incómodos respecto al tema que había comenzado a pregonar. La gente creía que Edward estaba loco. Al llegar a su destino, un granjero llamado Edward Mayer, mejor conocido como Billy, los recibió. Este hombre afirmaba haber estado en contacto con seres de otro mundo, pero no solo eso, sino que tenía pruebas para demostrarlo. Meyer comentó que el primer contacto fue un 28 de enero de 1975 cuando decidió salir al bosque después de sentir una extraña e inquietante sensación tomó su lámpara y se dirigió a la oscuridad del bosque cuando ya estaba lejos de la granja escuchó un sonido semejante a un silbido lo que le hizo mirar hacia el cielo fue ahí donde observó un disco que estaba suspendido sobre las nubes y que poco a poco fue bajando hacia él hasta aterrizar en medio de los árboles Billy al día siguiente captó en fotografías las huellas que el tren de aterrizaje del platillo había dejado en el pasto las extrañas marcas se podían ver en un espiral que giraba en sentido contrario a las manecillas del reloj más extraño aún es que en aquel lugar el pasto no volvería a crecer Billy siguió contándoles que del disco algo parecido a la silueta de una persona bajó y al poder ver con claridad notó que era una mujer ella medía alrededor de un metro setenta. los rasgos eran completamente humanos pero la diferencia es que había salido de un aparato que claramente no era, era de este mundo la mujer le dijo a Dios. Ustedes nos llaman extraterrestres. Nos atribuyen poderes sobrehumanos. Pero nosotros somos como ustedes. Aún estamos lejos de la perfección y debemos evolucionar constantemente, así como ustedes. Somos hombres como ustedes, pero nuestro conocimiento y entendimiento excede al suyo considerablemente, especialmente en el campo técnico. Es verdad que el hombre ha dado su primer paso en el espacio, pero aún es primitivo, porque necesita un impulso que lo proyecte al hiperespacio que le permitiría recorrer distancias infinitas. Tiempo y espacio se sobreponen y se colapsan uno dentro del otro, unificándose. Después de este primer saludo, se dirigieron a un árbol donde se sentaron a conversar por alrededor de una hora, donde ella le dijo que se llamaba Semyase. Y que venía del planeta Erra en la constelación de las pléyades a 560 años luz de distancia de la Tierra. They shall be coming from the star picture of the Pleiades. The Pleiades, a bright star cluster some 500 light years from Earth. Although the cluster consists of hundreds of stars, seven stand out clearly to the naked eye. The Greeks call them the nymphs of heaven. We call them the seven Sisters. Semiaset también le mencionó a Meyer que desde mucho tiempo atrás habían tratado de establecer contacto con los otros, pero que había sido casi imposible, ya que los contactados han temido siempre ser juzgados y han preferido guardar silencio. Meyer continuó su diálogo con Semyasé y ella le mencionó: Por mucho tiempo hemos buscado tener contacto con alguien que sinceramente desee ser útil en nuestra misión. Por aquí y por allá, hemos abierto el contacto con habitantes de diferentes mundos, pero solo uno se ha desarrollado para tener seres racionales y pensantes. Luego, los hemos preparado para la idea de que no son los únicos seres racionales y pensantes en el universo. Así como también le comentó a Billy que muchos sistemas solares dentro de nuestra galaxia tienen formas de vida diferentes. No solo humanas, sino algunos animales y plantas que han alcanzado un desarrollo elevado, las cuales han llegado incluso hasta el espacio, algunas otras eventualmente han visitado la Tierra. se dijo a Meyer que los contactos continuarían y que ellos permitirían ser fotografiados para darle validez a sus palabras, ya que dicho mensaje debería de ser conocido por los humanos de este planeta. Dentro de lo narrado por Meyer, Dijo que tuvo más conversaciones donde Sem le respondió varias preguntas. Y una de ellas fue en un segundo contacto, donde le dijo que muchos seres venían de forma constante a la Tierra, y que estos secuestraban humanos para estudiarlos, y que normalmente eran regresados sin sufrir ningún daño y sin recordar la experiencia. Pero a veces, simplemente no volvían jamás. ¿Será esta la respuesta al gran número de desapariciones que existen? Suena bastante descabellado, pero no fue lo único que le reveló a Billy. En otro contacto, le comentó que los humanos son capaces de vivir en el espacio por alrededor de mil años, lo que parece demostrarse con los experimentos realizados por la ex Unión Soviética, ya que se ha descubierto que cuando un astronauta ha vivido en el espacio por seis meses, el envejecimiento del cuerpo equivale al de 20 días en la Tierra, una décima parte del envejecimiento real así como también los principios para poder viajar a la constelación de las Pléyades en solo siete horas. Le dijo que una nave interplanetaria necesita de dos impulsores, el primero que provee aceleración a la velocidad de la luz y un segundo que produce una hiperaceleración a la entrada del hiperespacio. Tiempo y espacio se colapsan en segundos y se pueden recorrer años luz. En cuanto a las naves, le dijo que se encontraban protegidas por un campo de fuerza que al mismo tiempo neutraliza la gravedad de los planetas y crea dentro de la nave un cuerpo independiente con una gravedad propia. Y que el hombre necesita desarrollarse antes de descubrir estos secretos y no usarlos para hacer el mal como ya lo ha hecho en otros tiempos con diferentes avances tecnológicos. Billy daría a los investigadores videos sobre las naves extraterrestres tripuladas así como fotografías de la extraterrestre Semillacé y otros seres venidos de las playas. También mostró materiales inexistentes en nuestro planeta, audios grabados e incluso una demostración de un arma alienígena. Todo eso y más en el siguiente capítulo del extraordinario caso de Edward, Edward Meyer, Solo aquí en Láquebo, el mundo oculto de Oxlack. No se pierdan el siguiente video. Suscríbanse al canal y denle clic a la campanita en la opción de todas las notificaciones. Los estaré ahí. Esperando. Sí,